Playing con un nuevo video para canal. En esta ocasión haremos lo siguiente: será probar kits durante hasta que terminemos con los kits de Teams. luego sí. haremos solo. Estamos con Alur. Ya vamos Hola. a grabar su parte. Y vale, lo que haremos será probar todos los kits de Team. Vamos a hacer en serie todos los kits, aprovechando que tengo casi todos desbloqueados y de que Alur tiene la oportunidad de comprarse la mayoría igualmente. Pues ¿Eh? eso. Entonces nada, a, a la primera partida Eh, me cojo el kit, espera Pues nada, eh, nada gente, ya estamos en la primera partida Estamos en normal, elige tu kit Sería el primero, sí, sí. el árbore El por defecto no lo vamos a probar Ese no Cogiste el árbore, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, vale, no vamos a probar el por defecto Porque, por Dios, es una ridiculez Vale, y me, y me toca armadura. Nos debemos quedar con lo del kit. ¿Te parece? Sí. O sea, puedes coger mejoras así. Pero no te, no, no, no te da lo mismo que el faraón. Este no te da bloques. El, el de La faraón verdad. te da cuero. Sí, o sea, sí. Te da de esmeralda. Vamos, vamos, vamos, vamos. Mate a uno, mate a uno. Sí, sí. Ven, ven. Vale, voy dos kills. No sé cómo vamos a por ese Vamos para vale, aquí. Espera, pero aquí, aquí hay cosas. En eh, aquí hay cosas. Eh, ¿dónde estás? Matando a este. ¿Dónde estás? ¿Dónde, está? ¿Dónde estás? Vale, vale, se, vale eh, se, suicida. Se, se suicida. ¿Tiene flechas? Que mando un arco así como en plan... Vale, es que me vienen, me vienen, ven, ven, me vienen, me vienen. Me vienen, me vienen, me han tirado, me tiran. Qué pena. Alejo, venga a mí, venga a mí. Está el 14, cuidado, te va por detrás, te va por detrás, te va por detrás. spinner, spinner, es pro, es pro. Vale. Siguiente partida. Bueno, chicos, ya estamos en la siguiente partida con el kit de armor ¿Y qué te parece si tenemos tres partidas y dos kits por el video? Vale. Tres partidas y dos kits. Vale, vale. Vale, chicos, con el cristalín de alum. Por cierto, su nueva skin me mola. Mírame. Está sexy. Ya, lo voy a mejorar un poco luego. Ahí abajo tienes espada si quieres. Si nos viene el pico, esto, esto, pero Tengo 40 bloques, no estamos no? ¿Vamos? Sí, ¿por qué no? Vale, vamos Raro que no les ha venido a atacar a nadie Cuidado, cuidado, cuidado, eh sí, pero... te, quieren, te, te quieren tirar Yo soy tu primero atacan, atacan, atacan. Ya, ya, ya, ya lo he visto, lo he visto Si hubiera puesto un bloque más, de un salto y llego Cuidado, cuidado, cuidado, ya han hecho puente Me, me, me, uf. La mato, la mato, la mato, la mato Muerto, muerto Vale, la, la otra, la otra, la la, otra. Me, me lleva yo la kill, me lleva yo la kill Vale, se lleva las dos kills, perfecto Uah, Me, me, me, me queda, espera que me he quedado Como me tiene un flechazo, espérate, espérate Métete para esto que me queda con una vale. Nada de corazón, nada, en cora, ¿eh? Eh, ¿me sí, sí. Vale, Alur con su madre, perfecto. No tienes todo. agua. Agua, sí. ¿No puedes sí. Tengo de todo o sea, vale, Tenemos uno encima, tenemos uno encima? <coughs> Cuidado, ¿Tenemos cuidado. Uno encima? No viene. Cuidado, cuidado, ¿Ah? cuidado. ¿Dónde estás? Pon agua, pon agua. Okay. Te matas. Uf, Uf ahí, ahí. Te oxidana, ya está. No salimos de aquí. ¿De dónde me disparan? No, no te jodes tanto porque tiene nueve no, vida, eh. Sí, pero no tiene casa. Va con el mismo kit que nosotros. Salgamos, salgamos. Quítate, quita, quita, Quítate. Uff, cuidado, cuidado. Está muerto, no está muerto. Está a nada de vida, literalmente cero. Ya, ya, ya, pero uf. Vale, chicos, me han matado. ¿Qué pro que soy? ¿Me convió? ¿E eso sí era pro, eso sí era pro. Que es mi Quedan dos. Dios, vas bien, vas bien. Eh, eh, eh, lleva un montón de Dios. cosas. ¿eh? Tiene peto de hierro, bot. Eh, estás más que muerto algo. Y, y a ver si le puedes hacer la diada del cubo de lava como lo hice yo al otro no <risa> medio para vale, otra partida esta vez cerca de ganar y a la última partida chicos ya hemos <risa> cuántas veces he visto chicos en este video? ya estamos en la última partida con el kit de armorer y de aquí ya vamos a ir con el siguiente kit que sería el de Armor sheet estamos estoy en lo hmm. correcto verdad Vale, yo sí. voy por los cofres de abajo, tú vas por los de acá. ¿no? Si te toco otra espada de sobra, me dices. Espada porque es una piedra, la espada de es piedra ¿no? normal. Un creeper o algo, eh. He ido de dinamita. Ah, vale, esto. Vale, vale. No entiendo ¿Qué, qué, qué, qué adicción tiene con. Vale, construyo, construyo, construyo, construyo. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. uf si casi te me matan, eh. por qué eres un normal? Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. O sea, Gástate la caña nomás, es lo que quiero que hagas. Es vale, me caigo, soy retrasado. Mira, mira, Dios. Vale, chicos, la última partida. Vamos a, a con el siguiente kit. Pues vale, chicos, ya estamos aquí con el kit de Armor sheet seleccionado. Y vamos a jugar unas partiditas. Este si no estoy mal nos da. A ver. El anterior nos daba. El anterior nos da eh, toda la armadura de oro, nada más. Este nos da botellas de experiencia, un libro y.. pero algo no más, todo. Y casco de diamante. Me gustaría bloques, la verdad. Epa de Mira, si no viene. libro y ahora tiene afilado uno vamos sí, a libro de lado si sí. si cuidado eh. he puesto agua por si acaso vale, vale. te lanzan o algo ¿vale? ya me quedé sin te toca. toma toma toma no. voy yo Vale, te quieren atacar, te quieren atacar, te quieren atacar, te quieren atacar Creo que ya llegamos de hecho con un salto Sí, llegamos de un salto Está, está atubillado. Arco, arco, arco con flecha Tengo 25 Me he jalado allí, qué pena Ya, yo tengo agua Vale, tengo pantalón. ¿Y estos chicos cómo han llegado al centro? Para mí que morir. En depresión. Supongo. Vale. El refil es en un minuto. Vamos a ver isla la Aquella. Sí, sí. Sería una pena morir porque voy bastante cheto. O sea, no es que vaya súper cheto en plan... Oh, va chetadísimo, no, pero... Tampoco voy mal. Vale, perfecto. Ya no tiene bloque Vale, sí, sí. No, no, no, es que no me quede, sino que hay un tipo. Vale, ya se fue. Dime si alguien viene. Vale, ya llegamos. Ven. Vale, chicos. Esta partida tiene es un poquito más. Aquí hay un pantalón de Uy, Va, Ahí llegamos al centro, eh. Tengo armadura, tengo armadura, tengo armadura para ti. Ya vamos al centro. Vale, bueno, había madre. ¿Te llevo los pantalones? No, no, si estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, toma, Son mejores estos. Tengo de oro, pero bueno. Vale, lo, los de oro son peores. Ya, ya. Ya, ya, ya. Pero digo, que tengo de oro, vamos. Se hubiera tocado algo mejor. Vale, vamos a acá, acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. ¿Me ves? Sí. Vamos, vamos. Aquí un no, vamos, vamos a dejar. Si sí, viene un tipo se allá, rellena, se rellena. Please, dime que nadie viene porque se rellena. Ven, ven, ven, ven tranquilo. Ven. No, no, no. Ahí, cógete el peto. Ahorita hay que tener cuidado, ya que sí o sí saben que no Vale, esto, esto. El hacha no valía mal, esto, esto. Vale, allí hay un tipo haciendo camper, si tienes arco puedes tirarlo Bueno, ahora acabas de hacer un muro Pero a lo mejor lo puedes tirar <safely> Vamos a las otras islas En plan para y... coger <betrayed> los vale. cofres Vamos a este y de esta ya tenemos acceso a todos Cuidado okay. con el tío porque Sí, sí, sí, tengo los pelos de punta yo Vamos. De hecho me tiembla la mano que me interesa. Uy, pues sí me interesa. Vale, voy casi full iron. Me falta el peto. Bien, mejor. Es mejor que uno vaya full iron a que ninguno. <risa> bueno, yo no voy a ponerme full iron. Voy vale, a... con el casco de diamante. Oye, esta es la primera partida y se nos está haciendo la larga. En el otro, no, un... no, no hay lo que te quiere Vale, chicos, aquí hubo un corte Porque la partida está siendo súper larga Y súper aburrida Quedamos cuatro jugadores, tres equipos Evidentemente saben qué equipos habrá ah, un campeón Ven, me ves? ve Tengo dos enderpearls y tres manzanas doradas, toma Tres enderpearls y cinco manzanas doradas sí el camper Sí, sí Mejor, justo ¿no? Salió, justo salió su base ¿Vamos a la isla de ahí? Sí, sí, vamos de isla en isla porque si no Se me acaba de dejar de el mouse y... Ya estoy en esta isla Uff Me he quedado bugueado <risa> Vale, ya está Vale, ¿Dónde yo estás ahora En la del camper ¿Dónde estás? En, en el medio En la isla del camper Me mata, me mata, me mata No, estamos que muertos, estamos que muertos muerto muerto, muerto. Uy, Dios, salud me, casi me da un algo Justo, justo a parar. cuidado, eh Que, que el, el chico está por ahí El yo, otro chico yo está, ¿cu ¿Con cuánto de vida me ves? ¿20? Tengo... Mm. La tengo toda No, o sea, yo a tengo a a ti con 20 Mira, de cuidado, vida. cuidado, míralo, míralo ahí Uy, yo tengo que no, ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eso es spammer. Te fleches. hacemos? Oye, me gustaría taparme, pero no tengo bloques No tengo bloques, yo tengo Vale, sí tienes, no, sino que... Como Yo creo que tendrán despedirse Igual Vamos Si quieres Al centro, al centro, al centro ¿Te parece? Sí, sí Estoy en el centro ¡Oh! Y al lado sí, un cofre igual. ¡Oh! Cuidado, cuidado Vale Vale, vale, vale Dime si viene Sí, sí lo, ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Ganamos! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Partida ganada! ¡Vamos, ganamos. chavales! Y pues nada Este kit ya no lo manso, que, eh, Pues ganamos una partida En plan Probamos tres partidas A ver si ganamos con el kit y, Pero si ganamos ya no más Y chicos Espero que os haya gustado La primera entrega De probando kits con Alur Abrí un soulwell Pero me faltó una... Me falta una kit Que fue la que Alur se llevó Y nada, chicos y Hasta... Dado. Hasta otra ¡Gracias!